Dos, uno. Adelante, hermano Josian, estamos en el aire. Luego a todos los hermanos que nos visualicen, por favor, que compartan este vídeo para que lleguemos a con más almas mejor. Y que todos los miembros de, de, del alumnado, por favor, también lo compartan. Adelante, hermano Josian, Dios te bendiga. bendiciones Juan Miguel, Dios te guarde y te bendiga. Bien, pues, buenas noches a todos. La verdad que... Para mí es un placer y es un honor, un privilegio poder aportar mi granico de arena. Amén. Y en esta noche, pues, poder reunirnos para lo mejor, para inquirir de sus cosas. Nos espera una magistral lección con nuestro hermano Johnny. Ya saben que estamos dando la asignatura del Espíritu Santo, la tercera lección. El Espíritu Santo nos va a ayudar o nos ayuda ahora. Amén. Yo siempre tengo un lema, me gusta utilizar lo menos tiempo posible, el menos, de acuerdo y soy muy conciso, separado del nada podemos hacer. Si el Espíritu Santo no interviene, de nada sirven nuestros dotes, nuestra buena oratoria, nuestra preparación, eh, entre comillas, nuestra profesionalidad o estar habitualizados hasta el frente de la cámara. Si no está él, no es efectivo. Así que vamos a recurrir a la oración para que el Espíritu Santo tome autoridad, tome dominio y sea el quien lo administre. Amén. Inquilamos el rostro. Voy a pedir a mi hermano, por favor, Israel y a mi hermano Emilio José. Amén. Uno detrás de otro, por favor, del origen a la oración. ...y presenten a Dios todas las cosas. Amén. ¡Claro que sí! Dios eterno Padre, en esta noche, gracias. Gracias, primero porque estás con nosotros, porque nos bendices... ...porque estás en nuestro medio, en nuestra casa y cuidas de los nuestros, Padre. Quiero presentarte esta noche, Señor, de bendición, esta noche de estudio... ...esta noche de palabra, para que tú nos bendigas... ...para que tú, Señor, nos ilumines con tu palabra nos enseñe nuestro diario vivir y nuestro desarrollo cristiano a través de las lecciones, Señor, que tú nos prestas, Señor, a este seminario que tú has formado y nos das la oportunidad de estar en él, Señor. Yo te pido, Señor, eh, sigo presentando al hermano Josian para que tú lo sigas bendiciendo en la moderación, en esta noche, sigas estando en su casa, sigas bendiciéndolo, Señor, y siga estando ahí que para nosotros es un ejemplo a seguir, Señor. ¿Y cómo no? Mi hermano Johnny, Señor el expositor en esta noche, para que tú le des esa facilidad que ya tiene y esa capacidad que tú le has prestado, para que tú nos enseñes a través de su persona, Señor, y podamos entender cómo Él ya sabe y ha planeado la lección para que nosotros podamos aprender cada vez más de nuestro amigo Espíritu Santo. Dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, de la misma forma, Señor, Elevo mi voz en esta hora, Dios mío, para darte a ti la gloria, Señor. Darte gracias porque nos has permitido llegar hasta estos momentos y estar los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos presentes, así como los que no han podido estar, Señor. Te ruego bendición para todos, Dios mío. En especial en esta noche, Señor, te pido por mi hermano Josian, Señor, que está llevando esta administración, Dios mío, para que tú lo bendigas. Y no sea de bendición como siempre nos es. Y cómo no también pedir por nuestro hermano Johnny, Señor, para Bien. que él sea ungido, Señor, para que él sea guiado y administrado por el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, y hable con denuedo las cosas de tu palabra. Sí, Señor, queremos aprender cada día más de ti, Dios mío. Te ruego bendición para mis hermanos, para sus hogares, para sus casas, para sus vidas. Y que todo lo que no sea de tu gloria sea apartado y echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice la BSTV, Señor. Bendice tu obra en medio de los tiempos. Gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Qué hermoso tema en esta noche vamos a tratar. Me encanta hablar del Espíritu Santo. Me encanta. Ya saben, ese... Teología que nos habla, al terminar la segunda de Corintios, habla del amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Saben que muchas veces, ¿verdad? No somos conscientes, algunos teólogos lo denominan el gran eh, olvidado o, o no muy nombrado al Espíritu Santo. Pero, ¿qué haríamos sin él? ¿Cuánta necesidad tenemos? de que nos siga tratando, de que abra nuestros sentidos, de que nos ilumine, de que cuando predicamos la palabra sea soprada por Él. Necesitamos los dones, amén. Desde aquí contradecimos y refutamos la doctrina del cesamiento. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Él es lo que marca la diferencia. Cuando Israel estaba en el desierto y se encontraron con el maná, no sabían lo que era. Y dijeron, Maná, esto que es, les sorprendió. Está es la única manera de ser efectivos y, entre comillas, para que me entiendan, sorprender por el respaldo, por la eficacia, por la competencia de hacer bien las cosas. Que estemos echados, que estemos saturados, que estemos guiados por el Espíritu Santo, nuestro carácter. Amén. En nuestro servicio en nuestro trato con los demás, que se note al Espíritu. Amén. Y como hemos comenzado un poquito tarde por circunstancias ajenas a la empresa, ¿verdad? Voy a redimir el tiempo. Amén. Pero antes de dejar pasar a mi hermano Johnny, quiero pedir, por favor, en esta noche, pedir al hermano Pedro Pisa como portavoz, pero oremos todos juntos. Amén. Por los enfermos y por los afligidos y enlutados, para que Dios mande el Consolador, ¿de acuerdo? Venga, por favor, adelante, hermano Pedro. Todos oramos contigo. Bendecimos tu nombre y te damos millones de gracias por esta oportunidad que nos brindas de estar en comunión. Es una gracia que nos sostiene, nos invade y nos hace tanto bien, tu persona en medio de nosotros y hablar del Espíritu Santo, decir que está en medio de todo lo que hacemos, lo que administramos. Gracias por cada vida, Señor, por cada hermano que se encuentra en la plataforma y los que faltan por algún motivo sean bendecidos. Te pido en este momento que bendigan los hogares de cada uno y de mis hermanos, Señor. Que hay un hermano que ha sido una familia contagiada con el COVID. Te ruego, vale. Dios mío, que de alguna forma, mediante el nombre de Jesucristo, tú actúes ahora. Nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, conforme a tu palabra, Señor. Para que tú actúes y sea leve este proceso, sea tu persona que esté en medio de ese hogar. Te sigo rogando por los enfermos que hay hospitalizados. Te ruego, Padre, en ese proceso esté la mano de Dios sobre ellos y se haga bien y bendice sus familias. Rogarte por los enlutados. Pedimos más que nunca. España está de estas formas tan trágicas. Sí, sí, sí. Te ruego, Dios mío, un sí, sí, sí. tu palabra sea más sí, sí. que nunca como una antorcha encendida en medio de la oscuridad creando esperanza de la vida eterna, sabiendo que tú vienes a por tu iglesia pronto, Padre. Que no falte la fe de tu pueblo y la esperanza, amén. Dios. Bendice esta tarde, esta noche, Dios mío, a nuestro hermano Johnny, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Pues sin más preámbulo solamente decir el encargado de anotar el orden de entrada para luego participar, no sé si es mi hermano Johnny o otro que está a cargo, pero que lo verifiquen, amén, para cuando termine el hermano Johnny, y sin más preámbulos, sin más dilación, Johnny, adelante, adelante con ese consejo, con esta lección que estamos expectantes y anhelantes de recibir por medio de ti, lo que Dios tiene para nosotros. Adelante, Johnny. Buenas noches en esta noche a, a todos los hermanos. Amén. Estoy contento en esta noche poder estar de, delante de la presencia del Señor. Amén. Y, y también con vosotros en esta noche, compartiendo este seminario. Amén. Y este rato juntos de adoración. Amén. Me alegro en esta noche de ver a todos los hermanos, como siempre. Es un gozo y una alegría poder tener esta plataforma y este punto de encuentro. Amén. Donde poder estar juntos, compartir, y al mismo tiempo de compartir. Amén de estar juntos y vernos. Amén. Pero esta noche, lo sabe el Señor, me siento muy contento, amén, de poder ver a mi hermano Pedro, que Dios te bendiga mucho, mi hermano Pedro Pisa, que Dios te bendiga mucho, de verdad, me alegro mucho de verte, y desde la distancia recibe un fuerte abrazo para tu persona, amén. Que Dios te bendiga mucho, por el esfuerzo que haces estar ahí, amén. Y cómo no, ver en esta noche también a mi hermano José, que Dios te bendiga mucho. Amén. Tu forma de, de moverar. Amén. De verdad que traes un ambiente precioso. Amén. Transmites bendición y paz del Espíritu. Amén. Creo que entre todos en esta noche, amén, el Espíritu Santo ha sido el que, el que ha provocado en esta noche este ambiente especial, amén, para poder compartir sencilla y llanamente esta lección, amén, que que tanto bien está haciendo a nuestras vidas en esta lección, esta asignatura del Espíritu Santo, amén, que es una asignatura preciosa en la cual estamos disfrutando, amén, y la verdad que os hablo sinceramente, os hablo sinceramente desde lo más profundo de mi corazón. En esta noche, amén. No sé cómo vamos a terminar la noche, amén. Bendecido sea el nombre del Señor. El Señor lleva desde desde esta tarde ministrándome de una forma muy especial, amén. Estoy quebrantado, amén. Simplemente pensando en esta noche el estar con vosotros, porque de alguna forma es una responsabilidad el poder compartir la palabra del Señor desde, desde la plataforma siempre, desde la humildad, porque si hay algo que, que nos caracteriza en la BSTV, siempre es que todo lo que hacemos lo hacemos con amor y siempre lo que hacemos lo hacemos desde la plataforma de la humildad. Siempre con el deseo de compartir y de hacer bien a los hermanos, con la única intención de que todos salgamos bendecidos. Amén. De la palabra del Señor. Por eso, llevo toda la tarde que el Señor me ministraba. Amén. Y pensando en cómo compartir el tema en esta noche. Amén. Creo que el Señor eh, nos va a bendecir. No es porque la lección la vaya a dar yo, ni mucho menos, sino porque simplemente la palabra del Señor también tiene todos los alicientes y la palabra del Señor es autosuficiente para crear, para llenar, amén, para restaurar, para crear todos los vínculos posibles para que nuestro corazón se llene y nuestro espíritu sienta la paz. Por eso, en esta noche, Quisiera compartir pantalla y rápidamente vamos a, a irnos a compartir en esta noche el tema de la palabra del Señor. Amén. Y quisiera en esta noche compartir el tema, amén, que, que el Señor nos estaba presentando. En, este, en esta lección acerca de, del Espíritu Santo. Y estamos en nuestro seminario, que es el Seminario de Formación Cristiana. Con este manual precioso, que es el amigo que le ayuda, que es el Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a, a, tocar, vamos a tocar el tema de la lección 3, que es, el Espíritu Santo le ayuda a orar. Y deciros en esta noche, hermanos, que este manual es un manual especial. Porque es un manual que va directamente al corazón del cristiano. Y vamos a entrar ya en la primera, primera capítulo en el primer capítulo en esta noche y, yo, y el primer capítulo nos habla acerca que el Espíritu Santo nos enseña a orar y deciros en esta noche queridos hermanos que antes de entrar en el tema quisiera leer un versículo de la palabra del Señor que cuando leí ese versículo en mi vida marcó un antes y un después, en el mundo de la oración. Porque este verso, a lo largo de nuestros años, como lectores, como oyentes o como estudiantes, este verso lo hemos leído cientos y cientos de veces. Y yo particularmente lo leía, pero no encontraba, amén, este sentido, lo leía normal y corriente. Pero cuando lo leí, Amén. Y esa tarde marcó mi vida por completo. Amén. Y este verso se encuentra en Lucas capítulo 11 y versículo 1. Y dice la palabra del Señor algo tan sencillo que uno de sus apóstoles se acercó a Cristo y le dijo esta palabra. Señor, enséñanos a orar. Saben, hermanos, aquella tarde cuando yo leí este verso, mi corazón se rompió. Tuve un encuentro personal verdaderamente con lo que es el mundo de la adoración. En el mundo de la oración. Amén. Isabel, cuando leí este verso, como ustedes, lo he leído cientos de veces. Pero ya saben ustedes que en la lectura de la palabra del Señor encontramos el logos de la palabra, pero también encontramos algo especial que se llama el rema de la palabra. Y saben, aquella tarde, cuando leí este verso, amén, se cumplió esta palabra, fue el rema que yo necesitaba en mi vida. Y empecé a pensar. En este verso, amén. Y saben, después de pensar y después de orar, les prometo que yo, orando al Señor, le pedí perdón al Señor. Le dije al Señor, orando, le dije, Señor, perdóname por lo egoísta que soy. Porque dice el verso tan sencillo como es, Señor, enséñanos a orar. Me llamó poderosamente la atención. Sus discípulos conviviendo 24 horas con Cristo. Amén. Viendo cómo el Señor hacía milagros. Viendo diariamente cómo el Señor, amén, aquella multitud, amén, simplemente con cinco panes y dos peces, amén, multiplicó y le dio de comer a miles de personas. Los discípulos estaban con Cristo, Viendo como resucitaba muertos, caminaban con Cristo como daba vista a los ciegos, les acompañaba Cristo como la gente se maravillaba. Amén. De la forma de la exposición de la palabra. Sus discípulos estaban viendo todos los prodigios y los milagros que Cristo hacía. Pero hermanos, cuando Cristo terminaba de predicar y de hacer. La obra que su padre celestial le había mandado, dice que cuando volvían al aposento, Cristo, en vez de celebrar el éxito, en vez de celebrar las victorias, de levantar muertos, de dar vistas a los ciegos, de predicar la palabra del Señor, en vez de, de celebrar las victorias con sus discípulos, dice que Cristo los dejaba y se iba a un lugar aparte secreto ahora. Yo quiero, amén, y dejarme en esta noche, amén, que, que empiece en esta noche a, bander, a dar rienda suelta. Yo me imagino, amén, que algunos de sus discípulos estarían observando, amén, cuando Cristo estaba en la soledad, personalmente dirigiéndose al Padre. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué verían los discípulos en Cristo? ¿Qué verían los discípulos? Amén, en el rostro de Cristo. ¿Qué verían los discípulos cuando Cristo estaba orando al Padre? Amén, que a los discípulos no les llamó la atención los prodigios y los milagros, porque posiblemente los discípulos le podían haber dicho a Cristo, Señor, ¿cómo multiplicaste los panes y los peces? Señor, enséñanos también a cómo resucitar muertos. Señor, cómo haces para dar vistas a los ciegos. Le podían haber preguntado cómo hacen las señales, cómo hacen los prodigios, pero no, hermanos. La pregunta que rompió mi corazón es que los discípulos le dicen a Cristo, Señor, enséñanos ahora. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, esto me rompió el corazón y les garantizo que cuando esta palabra rema llegó a mi corazón, marcó en mi vida espiritual, en mi vida íntima con Dios, marcó un antes y un después. Con la sencillez, porque los discípulos le podían haber pedido a Cristo otras cosas. Dinos cómo hace los milagros. Pero no, la respuesta es... Y la pregunta que sus discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a hablar". Por eso el tema de esta noche, amén, quisiera en esta noche a todos los que estáis en la sala, que estáis escuchando la palabra del Señor, como a todos los oyentes y a todos los hermanos que son, nos siguen sin amante a través, amén, de todas las plataformas, de la palabra del Señor en esta noche que le llegue a su corazón. Por eso, hoy vamos a entrar un poco acerca de la oración. Quisiera deciros en esta noche, hermanos, que ¿qué es la oración en tu vida o en nuestra vida diaria? ¿Qué supone la oración en nuestra vida diaria? ¿Alguien lo puede comparar como es un deber, es una obligación? No, hermanos. La oración en nuestra vida diaria y la oración en nuestra vida como cristianos y la oración en nuestra vida cotidiana se tiene que convertir en una necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Se con, se con, y saben se con, que, el, que les digo que, que hay que diferenciar, hermanos, en lo que es una necesidad y en lo que es algo que se puede prescindir, en lo que es un artículo de lujo. Por eso quiero deciros, hermanos, que para un cristiano, para un hijo de Dios, la oración debe de tener el apéndice que es, se tiene que marcar como una necesidad. Y saben, hermanos, la necesidad es algo que no se puede abandonar. La necesidad es algo que se puede abandonar. No, la necesidad es algo que se tiene que suplir. Por eso, cuando nosotros entendamos de una vez por todas, de que la oración forma parte de nuestra vida cristiana y se convierta en una necesidad, les garantizo que nuestra vida cristiana entonces comenzará a tomar estructura y a tomar forma como debe de ser en el nombre del Señor. ¿Saben? La oración tiene que ser el momento más feliz del día. Para algunas personas la oración se convierte en una, en una carga. Para otros, la oración se convierte en algo pesado. Pero les quiero animar y motivar en esta noche que el tiempo de la oración para un cristiano y para un hijo de Dios se debe de convertir en los momentos más felices del día. También, hermanos, la oración cuando oramos debemos de sentirnos que estamos cerca de Dios. Amén. Pero miren, eh, el sentirnos cerca de Dios a través de la oración, esto se consigue cuando nosotros hacemos de la oración una conversación con Dios. Porque no es lo mismo hacer un monólogo, amén, que una conversación. Amén. Y saben, la oración se debe de convertir en una conversación. El monólogo es cuando uno simplemente habla y el otro escucha. Pero la conversación es cuando dos personas hablan e intercambian palabras. Por eso, dentro de la oración no nos sentimos solos, sino que nos sentimos, amén, nos sentimos arropados, amén, y nos sentimos cerca de Dios cuando nosotros, verdaderamente de la oración, Sabemos hacer una conversación. Por eso, en el otro tema, cuando me tocó dar el tema de, de técnicas de comunicación en lo que es en la plataforma y en el seminario ministerial, hablamos de un tema muy importante, como son las técnicas y el proceso de la comunicación. Dentro de lo que es el proceso de la comunicación, quiero deciros, hermanos, que existe el emisor y el receptor. Y cuando en la comunicación existe el emisor y el receptor, entonces es cuando verdaderamente se produce, amén, la comunicación. Por eso, una de las partes de la oración tiene que haber conversación, pero también tiene que haber comunicación. Amén. Miren, hay personas que de la oración la convierten como si fuera la carta a los reyes magos. Escribo la carta de los Reyes magos y lo echo al buzón. Hay otros que se ponen a orar, pero simplemente, amén, hablan, exponen, dicen. Y cuando terminan su monólogo, dicen muchas gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Se levantan y se van. Y eso no es una oración eficaz ni tampoco es una oración completa. Amén. Por eso quiero decirte en esta noche. Que el éxito de la oración no se mide cuando tus, cuando tus peticiones son contestadas, hermano, qué va. Sino el éxito de la oración es cuando Dios, a través de la oración y de su palabra, transforma tu interior. Vuelvo a repetirlo en esta noche. El éxito o la eficacia de la oración no se mide cuando tus peticiones son contestadas. Sino el éxito y la eficacia de la oración es cuando Dios, a través de la oración y de su palabra, transforma tu interior y el interior de la persona en el nombre de Jesucristo. Mire, quisiera deciros en esta noche, hermanos, que la oración no se puede utilizar como para manipular o coaccionar la voluntad o la soberanía de Dios. No. Sino que la oración la debemos de utilizar y debemos de saber que la oración es el medio que utilizamos para acercarnos a Dios. Cuando nosotros entendamos esto, será más fácil a la hora de dirigirnos para Dios. Porque hay quien, por medio de la oración, quiere condicionar a Dios. Por medio de la oración, Amén quiere manipular a Dios. O quiere coaccionar la voluntad y la soberanía de Dios. Pero quiero decirte, hermanos, en esta noche, que debemos de entender que uno de los atributos, amén, de Dios, es que la voluntad de Dios y la soberanía de Dios está por encima de toda voluntad y de toda oración humana. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la oración es ineficaz? No, no. Acabo de decir y de explicar que la oración es el único medio que Dios nos ha habilitado para poder acercarnos y comunicarnos con Dios. Atención, la oración es el medio que nosotros utilizamos para acercarnos y comunicarnos para Dios. Nada más. La oración no la podemos utilizar como otras herramientas y estrategias para condicionar la voluntad y la soberanía de Dios. Por eso habrá gente, cuando hay gente que esta parte de lo que acabo de explicar no lo entienden, es ahí cuando surgen las dudas, cuando surgen las rebeliones internas. Por eso hay gente que dice, Señor, no te entiendo. Amén, no te entiendo. Si ya te estoy orando, te lo estoy pidiendo en súplica, en ruego. Te estoy pidiendo a través de la oración que hagas esto, que hagas lo otro, o que sales aquí, que hagas este milagro. Amén. Pero querido hermano, déjame decirte en esta noche, con todo el amor del Señor, quiero decirte en esta noche que por encima de tu oración está la voluntad y la soberanía de Dios. Seguimos un poquito más adelante. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Amén, porque no quiero entretenerme mucho en esta noche y en el capítulo 2 nos habla que el Espíritu Santo nos ayuda a adorar amén ¿saben? hermanos nuestra oración tiene que ir impregnada de adoración porque miren hay quien ora pero no adora me explico en Mateo capítulo 15, versículo 8, encontramos un verso de la palabra del Señor, que este verso sale de la misma boca de Cristo y dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Haciendo la aplicación de lo que estamos hablando, de que hay quien ora y no adora, podríamos decir en esta noche, como que haciendo una interpretación de este verso, diciendo que este pueblo de labios me ora o alaba, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, este pueblo le alababa, pero no le adoraba. Amén. Por eso, quisiera deciros en esta noche, hablando de, de la adoración, la adoración viene de un término griego que es proscumeo. El término proscuneo se compone, es una palabra compuesta de pros y cuneo. Este término que viene en griego es una parte, una palabra compuesta de pros y cuneo. La palabra pros significa hacia y cuneo significa besar. Por eso, si unimos la palabra proscuneo, significa hacia dónde va dirigido el besar, pero como estamos hablando acerca de la adoración, pudiéramos decir que haciendo la interpretación de la verdadera adoración, proscuneo significa hacia dónde va mi reverencia y mi adoración. ¿Saben? Esta palabra, proscuneo, entre los orientales, especialmente los persas, esta palabra designaba la costumbre, de postrarse ante una persona y besar sus pies y el borde del vestido o el suelo. También adoración es el reconocimiento directo de la, de la grandeza de Dios expresado en alabanza y exaltación que se le da en razón a su naturaleza divina, a sus atributos y a sus obras y también por todo lo que Dios y él significa. La adoración es la plena aceptación de sus propósitos y demandas y un profundo compromiso de obediencia manifestado a través de nuestro servicio y adoración. Para poder de alguna forma explicar un poquito más eh, extenso en lo que estamos explicando en esta noche, hemos dicho que que la oración debe de ir impregnada también de adoración. Pero os voy a mostrar un gráfico, Amén, que yo lo he puesto y lo he, yo lo he llamado la mano de la oración. Por eso hemos dicho antes que la oración no solamente amen, tiene que ir acompañada de la adoración, porque escrito está... En Mateo capítulo 4 y versículo 10, dice la palabra del Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso, para que la oración sea completa, la oración tiene unos parámetros, la oración tiene unos ingredientes, la oración tiene un itinerario. Porque yo tengo amén, cuando... Me ha tocado pastorear, como a muchos de los hermanos, a mí han venido ovejas nuevas, creyentes nuevos, y, y me han preguntado y me han dicho, pastor, ¿cómo se ora? Es que no, no se ora. Y yo siempre he puesto este ejemplo, siempre le he dicho, él le he hablado un poquito lo que es el mundo de la, de la oración, pero también he hablado acerca de los componentes y los ingredientes que tiene que llevar verdaderamente una oración. Por eso, en esta mano de la oración, aparte de llevar adoración, también la oración tiene que ser una oración, tiene que llevar un ingrediente que se llama perseverancia. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración tiene que ser algo, amén, constante. Amén. ¿Saben? Una roca es fuerte, ¿verdad? Pero una gota continua es capaz de hacer un agujero en una roca. Por eso, ¿a qué me refiero? Que la constancia es súper importante en la oración. Porque, miren, les voy a dar un consejo. Una de las cosas y déficit que tenemos en lo que es nuestra vida íntima con Dios es que no somos constantes, no somos perseverantes, comenzamos muchísimos proyectos, comenzamos muchísimas cosas, al final abandonamos todo y no terminamos nada. Por eso, de nada sirve, hermanos, de que hoy ore cinco horas y luego me pegue, esté tres meses sin orar cinco minutos. Por eso, ni lo mucho ni lo poco tiene que ser algo constante y perseverante en el nombre del Señor. Por eso, otra de las cosas, ingrediente que tiene que llevar la oración es súplica. Efesios capítulo 6 y versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu y velando en ello y súplica en todos los santos. Por eso... Es decir, la oración también tiene que llevar ruego, tiene que llevar súplica, amén. No tiene que ir eh, acompañada, amén, con un corazón ingrato, no. Sino que cuando oremos, también, también tenemos que saber a quién nos dirigimos. Porque cuando sabemos a quién nos dirigimos, utilizaremos las palabras correctas y la actitud correctas y emplearemos el vocabulario correcto que corresponde hacia la persona que nos dirigimos. Por eso, otra de las cosas e ingredientes que lleva la oración es el agradecimiento. En Colosenses capítulo 4 y versículo 2, amén, dice, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracia. Por eso, otra de las cosas que tiene que llevar la oración es el agradecimiento. No solamente tenemos que estar dispuestos a agradecer a Dios el bien que nos da. O solamente tiene que haber esa disposición en nosotros de decirle gracias a Dios por lo que recibimos. No. Sino que en nosotros tiene que haber siempre la palabra gracias tiene que estar en nuestra boca. Miren, os voy a revelar un secreto. Amén. Que ahora cuando lo diga, dejará de ser secreto. En mi tiempo de intimidad que tengo con el Señor, amén, cuando me pongo en comunión con el Señor y comienzo a orar, ¿saben ustedes la primera palabra que utilizo cuando mis rodillas tocan el suelo? Cuando me pongo a orar, mi primera palabra que sale de mi boca, siempre empiezo la oración, siempre empiezo diciéndole, gracias Señor. Porque hermanos, no hay mayor privilegio que estar delante postrado, delante de la presencia del Señor y dirigirte al Rey de la gloria. Por eso siempre mis oraciones siempre comienzan con un gracias a Dios. Amén. Y ya por último, también en este gráfico, uno de los últimos ingredientes que lleva la oración es confesión. Dice primero de Juan capítulo 1 y versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en el nombre del Señor. Pero miren, la segunda parte del verso depende de la primera. Dice la segunda parte del verso, para perdonar y limpiarnos. Pero para, para, para perdonar y limpiarnos, primeramente, ¿cuál es el condicionante que se tiene que dar para que Dios pueda perdonar y limpiarnos? La primera parte, confesión. Si no hay confesión, Dios no puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades en el nombre del Señor. Y con este gráfico en esta noche he querido plasmar. Eh, lo que es la, la oración, que no solamente el Espíritu Santo amén, nos enseña a orar, sino que también el Espíritu Santo por medio de la adoración nos enseña a que la oración tiene que llevar sus ingredientes, como en esta noche yo he puesto eh, estos, estos ingredientes, pero pueden haber muchos más en vuestras vidas, vuestras experiencias que tengáis con el Señor. La oración tiene que ser perseverante, con agradecimiento, con súplica y ruego, envuelta de adoración y también tiene que llevar confesión en el nombre del Señor. Por eso, en el capítulo 3 y en el apartado 3 de este manual, de esta lección, hay otro que dice que el Espíritu Santo le ayuda a confesar. Muchas veces, hermanos, eh, nos hemos, hemos tenido la experiencia de estar orando y hemos notado que nuestras oraciones no pasan del techo de la habitación y que no pueden llegar a Dios. Esa experiencia creo que por ahí eh, hemos pasado todos. Muchas veces hemos eh, entrado a nuestra habitación, a orar al Señor y hemos notado como, como esa, esa presión, esa frialdad, eh, esa atadura, ese impedimento que hemos notado que hasta inclusive muchas veces las palabras no salen de nuestro cuerpo. Amén. Pues saben, el Espíritu Santo, amén, quiere ayudarnos a deshacer cualquier cosa que estorbe en nuestras oraciones y a veces ese estorbo a la oración se llama falta de confesión. Muchas veces, amén, eh, oramos, intercedemos, nos metemos en nuestra oración, habitación, comenzamos a orar, amén. Pero a veces encontramos un estorbo, amén. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese estorbo. A veces, ese estorbo vamos en esta noche a ponerle nombre. Y el estorbo a veces que encontramos en la oración se llama falta de confesión. Me gustaría definir en esta noche qué es la palabra confesar. Una de las definiciones que tiene la palabra confesar, confesar significa expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Confesar también es reconocer y declarar obligada por la fuerza de la razón. Cuando dice aquí obligada por la fuerza de la razón, se está hablando obligada por el peso de la conciencia. Lo que sin ello no reconocería ni declararía a nadie. También confesar, hermanos, significa declarar lisa y llanamente algo sin ocultar nada. ¿Se dan cuenta qué abanico de definiciones hemos podido ver de la palabra confesar? Confesar es expresar voluntariamente tus actos, tus ideas, tus sentimientos. Confesar es declarar Obligadamente, por la fuerza de tu conciencia, porque voy a decirte una cosa, a tu conciencia, amén, la podrás engañar un poco, amén, la podrás engañar por un tiempo, pero siempre a la conciencia no la vas a tener en engañar. Llegará el momento que cuando llegue la verdadera palabra del Señor, haga que tu conciencia se despierte, y en el momento que tu conciencia, amén, se despierte, la conciencia te obligará a confesar aquello, amén, que tienes oculto. Alguien dijo una expresión un día y dijo, yo no sé cuánto pesa la conciencia, pero te digo una cosa, ¿cuánto pesará la conciencia? Amén, que al final al cabo, se tarde un año, se tarde dos o se tarde cinco años, al final esa persona tiene que confesar lo que tiene en su corazón cuánto pesará la conciencia. Por eso quisiera en esta noche hacer un proceso, amén, acerca de los pasos que tenemos que dar para que se produzca la verdadera confesión. Primeramente, es recibir al Espíritu Santo. Número dos, recibir la palabra del Señor. Paso tres, cuando se recibe la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene el poder. De despertar la conciencia. Amén. No hay otra cosa que despierte la conciencia que la palabra del Señor. Por eso, hermanos, muchas personas no quieren leer la Biblia. Muchas personas quieren seguir siendo ignorantes. ¿Saben por qué? Porque saben de sobra que cuando una persona recibe en su corazón la palabra del Señor... Lo primero que la palabra de Dios hace cuando entra en el interior de la persona es despertar la conciencia y donde hay conciencia, la conciencia te impulsa a repugnar, pero también te impulsa a confesar tus pecados. Por eso dice la palabra del Señor que había gente que amaron más las tinieblas que la luz, pero ¿por qué dice que no querían venir a la luz para que sus obras no fueran descubiertas? ¿Qué significa la luz? La luz significa la palabra. La palabra nos hace despertar. La palabra nos hace abrir la conciencia. Y la conciencia, aunque no quiera, te impulsa a confesar y a repugnar el pecado en el nombre de Jesucristo. Dios quiera de que la gente ame profundamente la palabra del Señor para que las conciencias sean abiertas y sean despiertas. Amén. Y para que la gente se pueda ver de la realidad, que viviendo en la oscuridad vengan a la luz admirable para que pueda confesar sus pecados y así el Señor perdonarlos en el nombre de Jesucristo. Uno, recibir al Espíritu Santo. Dos, recibir la palabra. Tres, despertar la conciencia. Cuando, cuando, cuando se despierta la conciencia, hermanos, lo primero que causa en nosotros es el reconocimiento del mal que yo he hecho. Cuarto. Quinto, cuando reconozco el mal que yo he hecho, entonces es cuando se produce la verdadera confesión. Confieso, me arrepiento y me comprometo por medio de la palabra del Señor a no volver a pecar más. Entonces alguien dirá, hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que somos impecables? Amén. No, no estoy diciendo eso, hermano. Porque sabemos de sobra que mientras que estemos en este cuerpo, vamos a pecar. Mientras que vivamos en esta tierra, estamos sometidos a tiempos, a sentimientos, a espacio. Estamos sometidos, amén, a una ley interna, amén. Que es la ley que llevamos interna de la consusticiencia, amén. Y aunque nosotros no queramos, amén. Esa raíz que tenemos dentro nos arrastra, nos impulsa amen, a pecar. Por eso, hermanos, que cuando, mientras que estemos en este cuerpo de carne, siempre vamos a tener amen, ese impulso de pecar. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración en nosotros? ¿Qué produce la oración en nosotros? La oración produce en nosotros esa, esa fuerza y ese control, amén, que a veces... En vez de caer rápido o en vez de pecar 20 veces, amén, en vez de pecar 20 veces, que pequemos una. Pero no lo hacemos a conciencia ni porque queremos, sino lo hacemos, amén, porque somos arrastrados a pecar, amén. Porque miren, el pecado son como los dargos. a los dargos los podemos esquivar pero toda la vida no vamos a estar esquivando los dardos, algún dardo siempre nos va a dar, amén. Pero, ¿qué es lo que Dios, amén, de, quiere de nosotros? Que cuando pequemos, no lo hagamos a conciencia, amén. Porque dice la palabra del Señor, dice, hay de aquel que en su lecho peca y piensa iniquidad, y dice la Biblia, y al día siguiente va y lo ejecuta. Dios mío, qué juicio cae sobre ese corazón y esa vida. Pero Dios sabe de sobra que cuando nosotros lo pecamos, no pecamos a conciencia, ni pecamos porque queremos, sino pecamos porque vivimos en un cuerpo sometidos, amén, a este mundo, a deseos que nos seducen y nos arrastran a pecar. Por eso, amén, Dios nos da fuerza para luchar contra... Eh, la tentación para luchar contra el pecado y no caer en el nombre de Jesucristo. Y luego, cuando confieso, me arrepiento y me comprometo con la palabra del Señor, entonces es cuando se produce el verdadero perdón y la liberación de nuestro pecado en el nombre de Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 19 y versículo 8, los pasos que nosotros hemos... Hemos mencionado antes en Lucas en el relato de zaqueo, vemos plasmados esos seis puntos, lo vemos plasmados en el relato de zaqueo. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 8. Dice entonces zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo o es decir. Zaqueo confesó el mal que estaba haciendo y el mal que había hecho. Pero Cristo en ningún momento le dijo nada. Simplemente cuando Cristo se encuentra con Zaqueo, la palabra que Cristo utiliza dice Zaqueo desciende porque hoy es necesario que more en tu casa. Y el versículo que nosotros estamos hablando Estamos hablando del 19.8. Pero atención, Cristo no le había dicho nada. Simplemente le había dicho, hoy es necesario que muere en tu casa. Pero hermanos, ¿qué tendrá Cristo? Que simplemente en el momento que Cristo entró en la casa de Zaqueo y puso sus pies en la casa de Zaqueo, provocó a que Zaqueo confesara. Versículo 9 y 10. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se dan cuenta? Cuando Zaqueo confiesa, entonces le dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que sabía perdido Por eso, amén, seguimos un poquito más adelante y ya para entrar en el último capítulo en esta noche. Dice, en el capítulo 4, dice, el Espíritu Santo le muestra cómo usted debe de pedir. En ocasiones, hermanos, uno no sabe lo que quiere. Por ello, uno puede pedir por las cosas erróneas. Así que el Espíritu Santo está a nuestro lado, dirigiéndonos nuestra mente para que pidamos en oración como es debido por usted y por otros. Es decir, cuando una persona, amén, pide sin saber lo que quiere, cae en errores, amén. Por eso una de las cosas importantes, amén, que tiene en este capítulo es que el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice cómo debemos de pedir. Seguimos un poquito más adelante y dice... Dios ha decidido obrar a través de sus oraciones cuando se experimenta una necesidad. Él les dice a sus hijos que oren después lo que es necesario en contestación a sus oraciones. De esta manera salvar almas, envía vivamientos, sana enfermos, resuelve problemas y suple necesidades. Dios te da la responsabilidad de orar por tu familia, por tus amigos, por tu iglesia. La forma en que usted ora influye sobre la obra de Dios alrededor del mundo. Es posible de que el Espíritu Santo nos impulse a orar por una persona en particular sin hacerte saber cuál es tu necesidad. Y eso es verdad, porque también amén, por esta experiencia creo, hermanos, que todos hemos pasado por esta experiencia. Muchas veces hemos estado en casa y el Señor te ha puesto una persona en la mente. Amén. O has estado en tu habitación orando y el Señor te ha, te ha puesto la imagen de esa persona en tu mente. ¿Y qué hemos hecho? Hemos comenzado a orar. Amén. Esa experiencia todo lo hemos puesto. Amén. Quiero decirte que cuando eso nos pase, debemos de hacer caso. Porque dice la palabra del Señor. Amén. Dice que Él pone el querer y el hacer. Por su buena voluntad. Por lo tanto, no es casualidad, no es coincidencia, no es de nuestro sentimiento o de nuestra carne, no. Cuando nos pase eso, vamos a, a orar por ese hermano. Amén. Porque tal vez que no, no sabemos si esa persona está eh, enferma o, o está en un peligro, enfrentándose a una fuerte tentación o tiene una necesidad urgente. Quiero deciros que todas esas cosas, están producidas por el Espíritu Santo. Miren, hay que orar con el conocimiento y no con el sentimiento. Amén. Porque cuando el sentimiento se apodera del conocimiento, entonces ya no sabemos ni respondemos por sí mismo. No, sino el conocimiento se tiene que apoderar del sentimiento. Por eso dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal. Y yo he puesto aquí en esta noche y digo, ¿qué es pedir mal? Pedir mal es todo aquello que pedimos que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es pedir mal cuando pedimos sin fe? ¿Qué es pedir mal cuando pedimos por pedir? Es decir, pedimos, a veces pedimos las cosas porque hemos visto a alguien que, que, que hace una cosa y te ha gustado y la pide. Pues yo también quiero eso. Pero eso no. Pedir por pedir no se puede pedir. Amén. Sino que lo que pidamos tiene que ser a molde. Amén. De la voluntad del Señor. Porque miren. Dios no te va a dar todo lo que le pidas. Sino que Dios te va a dar aquello que necesitas. Dios te no te va a dar todo lo que deseas, sino Dios te va a dar aquello que esté en su voluntad. Por eso, hermanos, debemos de pedir con el conocimiento, amén, pero entendiendo que todo lo que pidamos tiene que estar bajo la voluntad del Señor. Como ya hemos explicado antes, amén, no todo lo que pidamos Dios no lo va a conceder ni lo va a dar, sino que Dios nos va a dar aquellas cosas que necesitamos. Por eso, también quiero deciros, Amén, de que para pedir y para pedirle a Dios se tienen que dar tres cosas. Una, pedir lo, lo que necesito. Dos, pedir en la plataforma de la voluntad de Dios. Y tres, pedir. Cuando pido, me tengo que comprometer que si lo que recibo, lo tengo que poner por práctica. Se tiene que dar esos tres eh, condicionantes antes de pedirle cualquier cosa al Señor. Dice en Romanos, para terminar, capítulo 8 y versículo 26, dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida. ¿Cómo debemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Por eso, la palabra indecible, ¿qué significa la palabra indecible? La palabra indecible es todo aquello, amén, que no se puede expresar con palabras. Con gemidos indecibles significa querer intentar expresar cosas que no tienen o que no buscamos el vocabulario, amén, para poder explicar aquello que quiero pedir. Para ello se encarga el Espíritu Santo. Por eso, amén, en esta noche, esto es el tema de que quería compartir con todos vosotros. Deseo profundamente, amén, de que la palabra del Señor pueda haber hecho bien en esta noche a vuestras vidas. Sin más, en esta noche, reciban un abrazo fuerte en esta noche, amén. Y decirles en esta noche, hermanos, que sinceramente, amén, sinceramente, hermanos, decirles que siento la profunda necesidad Amén. Y voy a dar paso rápidamente, amén, a mi hermano Josian. Amén. Voy a darte paso rápidamente para que continúes, amén, en esta noche. Pero permitirme en esta noche que siento la profunda necesidad, amén, de terminar en esta noche con una, con una oración. Amén. Permitirme que, que termine este, este mensaje en esta noche. Haciendo una oración al Señor en esta noche. Oh Dios y Padre celestial, Señor. Quiero, Señor, agradecerte, Dios mío, y darte muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta noche predicada, Dios mío. Gracias, Señor, porque has hecho bien a mi corazón de mi vida, Dios mío. Conforme, Señor, tus discípulos se dirigieron a ti, Señor, diciéndoles que les enseñaras a orar. Dios mío. Perdóname, Señor, porque a veces, Señor, no sé ni lo que pido. Perdóname, Señor. Por eso te pido, Señor, de que nos enseñes, Señor, a orar. Dios mío. Gracias, Señor, quiero pedirte en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos. Dios mío. Te pido profundamente, Señor, que... Que puedas visitar su vida, Señor, sus hogares, sus matrimonios, Padre. Que tú puedas bendecir, Señor, la casa de mis hermanos, cada uno en particular, Padre. Gracias, Señor, porque tú en este día, Señor, me has administrado, Dios mío. Gracias porque he podido sentir tu gloria y tu presencia, Señor. Lo que sentía en mi corazón, Señor, he transmitido a mis hermanos, Padre. Espero, Dios mío, que, que les haya hecho bien, Señor, tu palabra, Padre. Gracias por todas las cosas, Espíritu Santo. Quiero, Señor, dejarlo todo en tus manos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén para siempre. Amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos, en esta noche. Un abrazo fuerte para todos vosotros, en el nombre del Señor. Amén. Adelante, José, y continúa. Amén. Amén. Pues la verdad que agradecemos a Dios como nos tiene, no parece mal acostumbrados, pero sí acostumbrados a que utilice a los expositores con grandeza, con poder, amén, con claridad y encima con un trato del Espíritu, como has manifestado y se ha visto reflejado. Dios te ha ministrado a ti, hermano Johnny, para que nos administres a nosotros. Y la verdad ha dicha que hemos disfrutado con todas letras mayúsculas. Amén. Y solo tengo una pequeña duda, Johnny, tú me dirás si quieres que yo ministre el orden de los hermanos que van a entrar de dos en dos o como no está Juan Miguel, haces tú, como tú veas, hermano. No, mmm, siéntete libre eh, eh, José, como has empezado administrando, termina con lo que siempre hacemos, Adolfo creo que ya habrá pasado la lista de los 10 de los hermanos que, que han entrado primero. Y como siéntete libre como tú quieras, por mí no tengo ningún problema. Tú con, continúa como si hacemos la segunda parte cuando los hermanos terminan de, de traer el tema. Como tú lo veas bien, José, ¿me entiendes? No, van, con libertad. prefiero quiero, Johnny, te voy a decir por qué. Porque no tengo más que el móvil y no tengo dos terminales entonces no puedo leer el orden colonológico de vale. así que pues, nada, administralo tú, que tienes medios de vale, poder ver las cosas y nada, por mi parte ha sido un placer y he disfrutado en la moderación ¿eh? Dios que rey. Dios te bendiga mucho José, un abrazo fuerte para ti, me gustaría que por no por no hacerlo yo todo pues me gustaría que mis hermanos pues si sí, o Israel o um, Javier, José, cualquiera de vosotros, eh, hacer, el, hacer la segunda parte como siempre lo hacemos, cualquiera de vosotros, libremente, es por no hacerlo yo, yo todo, sino libremente, cualquiera de vosotros que si queráis encender el micro y cualquiera de, de vosotros. Javier, Emilio, Israel, cualquiera de vosotros. Adelante, hermano. Venga, yo mismo, yo mismo, me arranco yo, venga. Normal. Yo mismo, para no, dejar, para no dejar huecos en el aire que estamos gozando y que no se rompa este ambiente que ha creado el hermano Johnny, que es una bendición, palabra de honor. Bien, como tenemos de costumbre, vamos a seguir a dar una reseña de unos 30 segundos. Una reflexión de uno o dos puntos que os haya hecho bien en relación al, al mensaje, a la enseñanza, a la exposición que el hermano Johnny nos ha presentado. Vamos por orden, tengo aquí la lista, la estoy viendo. El primero es Isaí Hernández. Adelante, compañero. Buenas noches a todos. Quiero decir que no sepáis cada uno. Johnny, tremendo, hermano Johnny. A mí me has impactado. Eh, qué voy a decir de tantas cosas que he escrito algo que me ha abierto la mente que lo sabemos todos, pero me lo ha hecho entender de otra manera, no voy a explicar todo, solo digo que por encima de nuestra oración está la voluntad de Dios que no la manipulemos, no intentemos manipularla, eso es todo bendiciones hermanos muy bien, sí, claro que sí que Dios te bendiga Isaí por esa reflexión dinámica. Vamos con el hermano Toño. Y luego del hermano Toño, el hermano Gerardo. Adelante. Amén. Buenas noches. Eh, excelente eh, clase. Moderando el tío Josián, que es una bendición y tremenda enseñanza, hermano Johnny. Mi punto rápidamente me quedo con este. La oración tiene que ser el momento más feliz del día. Que Dios os bendiga. Amén. Bendiciones. Claro que sí. Gerardo, adelante. Buenas noches, hermanos. Señor sus bendiga. Excelente moderación, tío José Bueno, Gozao. Bueno, Johnny, hermosa exposición. La verdad que ha hablado el Espíritu Santo a través de ti. Te ha gustado. Hemos disfrutado. Una bendición. Nuestra adoración tiene que ir impregnada de adoración. Que el Señor sus bendiga. Amén, claro que sí. Si os estáis fijando, las frases que va lanzando, muy rápidas y muy concisas, están ilvanando el pensamiento que el hermano Johnny ha, ha desgranado en esta noche. Hermano Moisés Rodríguez, adelante. Amén, hermanos. Dios os bendiga mucho. Bueno, ha sido un placer escuchar al hermano Johnny, cómo lo has puesto hoy, esta noche. Y bueno, el punto que me ha gustado ha sido cuando ha dicho, la oración se tiene que convertir en conversación. Que Dios se bendiga mucho. Bendiciones, Moisés. Daniel Romero, el siguiente. Bueno, en primer lugar, eh, quiero saludar al tío Josián, que Dios lo bendiga mucho, y al hermano Johnny, que me ha hecho mucho bien. Pero también hay una persona ahí, bueno, un par de ellas que las quiero saludar, que es nuestro hermano Pedro, que Dios lo bendiga mucho. Y su hijo. Bien, yo con lo que me he quedado es: pues, Dios no te va a dar todo lo que piensas, sino aquello que necesitamos. Y Dios no te va a dar todo lo que deseas, sino aquello que está en su voluntad. Bendiciones. Amén. Claro que sí. Cierto. Frases que son para grabarse en la subconsciencia Adelante, Melchor. Fueran bendiciones para todos. Y mi punto es que si no hay confesión, no hay limpieza de pecado. Que Dios te bendiga. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Que Dios te bendiga, Marchor. Hermano Castro, Kate, adelante. Que Dios le bendiga, mi hermano. O pues bueno, yo, el punto que he quedado: eh, la oración tiene que tener confesión. Porque todo lo que escondamos a Dios no es real de nuestra parte. Entonces, si somos de Dios de verdad, tenemos que ser real y tener confesión con Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga desde España hasta Francia y desde Francia hasta España. Que Dios te bendiga mucho, compañero. también Hermano Matías, adelante. Amén. Una bendición de exposición y una bendición de moderación. Y yo me quedo como empezaba el hermano Johnny, eh, Lucas 11.1, que me supo pedir a aquel discípulo, ¿vale? Se acercó al Señor y no pidió para él solo, sino dijo, enséñanos a orar, ¿vale? Y no dijo, enséñame a orar. Y yo pido hoy para mis hermanos que Dios nos enseñe a orar. Amén. Que Dios os bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Dios se, se, se nota que te ha tocado el mensaje en el corazón. Palabra, de honor enganchado desde el minuto cero. Que Dios te bendiga. Hermano Eugenio Montoya, adelante. Buenas noches. Yo no sé qué pasa, pero cada día, cada clase se me hace más corta. Me está ayudando esto en mi vida personal un montón, la verdad. Yo me voy a quedar con el punto de que cuando oramos debemos sentirnos cerca de Dios para poder conseguir una conversación. Porque tenemos esa costumbre de orar como si fuera... Como si fuera una metraleta así, mirando con el rabillo del ojo el reloj, y a los dos minutos, o quince minutos, como mucho, ya, ya, ya hemos ahorrado mucho. Y terminar. Yo me quedo con eso de que tendremos que prestar oído y entablar una conversación. Que eso Dios claro. os bendiga mucho. Claro que sí. Conversar con el amigo Espíritu Santo. Terminamos la tanda de reflexiones con el hermano Mar Marcelo y luego ya... José, sea, toma las riendas para finalizar lo que has empezado. Adelante, Marcelo. Eh, amén. Eh, en primer lugar, buenas noches. Y decir que lo demás no yo ni sabe, sabe a Dios. Y, y es que se, se le notaba hermanos, la unción cuando, habla, cuando hablaba y, y nos ha llenado. Me he quedado, como decía el hermano Matías, con lo primero que me ha quebrantado. Cuando lo decían los hermanos, los discípulos, cuando decían que no han pedido aprender a sanar, no han aprendido a hacer milagros, decían enséñanos a orar. Y la verdad es que me ha quedado en porque necesitamos aprender a orar. Me ha hecho mucho bien que Dios se bendiga a Adelante, Josia. Bueno, parece que sea que no, no, está, no está con la cámara. Bien, pues seguimos seguimos seguimos para finalizar. Si hay algún moderador, algún, alguno del claustro que quiera compartir, que quiera decir algo, eh, que quiera dar una puntualización adelante, adelante compañeros, para eso estamos. Y también bendecimos al hermano Johnny, que hoy ha sido no de 10, de 13. Adelante. Bendiciones, hermanos, en esta noche. Agradecemos al Espíritu Santo, nunca mejor dicho, la oportunidad que hoy nos ha brindado de aprender a orar. Aleluya. Y me ha llamado la atención desde el primer minuto lo que ha dicho que es que la oración es una necesidad que me lleva a Dios para poder transformar mi interior. Por eso, hermanos, qué bonito es que sea una necesidad que me lleve a Dios para cambiar mi interior. Que Dios nos ayude en el nombre del Señor. Bendiciones, hermanos. Amén. Dios te bendiga, Javier. Sí, me gustaría que nuestro hermano Pedro, que está con nosotros hoy, que hacía que no lo veía, por favor, Pedro, danos un, una puntualización en esta noche, por favor, compañero. En mi... Amén. Dios te bendiga por la oportunidad que me brindas. Nada, yo a mí la parte, el apartado de la confesión. A mí me ha gustado completo todo. Y creo que es importante porque en una confesión, eh, yo creo que es cuando un creyente tiene una intimidad sincera, íntegra con Dios. Y es cuando nos encontramos transparentes, cara a cara con Dios. Cuando verdaderamente sabemos confesar aún lo más íntimo de nosotros, nuestros impedimentos, lo que deseamos, nuestros estorbos. Yo creo que es ahí cuando maduramos, cuando hay madurez espiritual. Y creo que de la forma que lo ha puesto el hermano Johnny ha sido una bendición. Que Dios le bendiga al hermano Johnny por este, de verdad, este buen tema que ha traído. Bendiciones para todos. Bien, que Dios te bendiga mucho, Pedro, compañero. Dios siga bendiciendo tu casa. Siga estando, nunca mejor dicho, el personaje que hoy se ha presentado, siga estando contigo siempre en tu casa, dándote ese consuelo que, que necesitas. Nunca mejor dicho, el, el personaje que estamos tratando estas últimas semanas. Bien, eh, si hay algún apunto que hacer, eh, Emilio José, entra y ya finalizas tú, por favor. Si hay, algo, ¿tienes algún hay algún anuncio, porque sabes que yo no soy de moderar nunca, por eso no sé cómo va el tema ya al final. Bueno, nada, Dios os bendiga a todos, hermanos, y contento de, de veros y de estar juntos en esta nueva oportunidad que Dios nos da. Y nada, dar las gracias a Dios sencillamente por mi hermano Josian, ¿eh? que ha estado en su línea, que no, no cambia ni sube ni baja, hermanico, está siempre ahí en lo más alto. ¿eh? Dios te bendiga, Josian, y a mi hermano, yo ni qué decir, pues nada, qué fabuloso, fantástico, nos ha dado una muestra el hermano, yo como siempre, ya sabéis, no, no hago énfasis en los puntos, sino que hago énfasis más en la forma de administrar, y, y nada, este es un ejemplo práctico de lo que supone el enseñar, pero sin olvidarnos del espíritu, nunca mejor dicho. vale eh, Muchas veces un discurso eh, teórico eh, es como que mata al espíritu, no eh, figuradamente hablando, y hoy el hermano Johnny nos ha dado una muestra de lo que es predicar la palabra, eh, de la forma en la cual se ha de predicar, es decir, eh, con ese sentimiento, con esa... Eh, sensibilidad del alma, que es la que también es de Dios. Así que, Johnny, Dios te bendiga por tu exposición, hermano, y, y Dios bendiga a todos los que habéis estado conectados a esta clase, a esta clase de bendición. Eh, ¿Anuncios? Creo que no hay. Eh, Johnny, hermano. Sí, venga, tira. Pero, perdona, no quería entrar, pero... Lo de, lo de siempre, recordarles, a, aunque ya lo saben, pero simplemente recordarles que tenéis de plazo hasta el domingo para presentar las tareas de la lección 4. ¿Vale? Siempre decimos que hasta el domingo tenéis que presentar, hemos dado a 3, pues ahora tenéis que dar la 4 la hasta, el, hasta el domingo, porque el martes que viene se dará la lección 4. Por lo tanto, preparen las tareas y hay que mandarlas hasta, hasta el domingo. Lo siento, por, no quería entrar, pero lo siento, mira, o sea, que yo te diga. Nada, puedo... nada, nada, nada, al revés, al revés. Una bendición, una bendición. Y nada, si queréis, eh, si no hay ninguna otra cosa más, hermanos míos, podemos eh, finalizar, ser prudentes también con el tiempo. También tenemos por aquí a nuestro hermano Antonio. Antonio, hermano, por favor, comenta lo que tú necesites, lo que tú veas. Y ya, de paso, pues también nos das gracias por, por estar con hermano. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Creo que que, que el Señor nos ha bendecido eh, por esa tremenda moderación de nuestro hermano José. Y como siempre, pues, Johnny tiene ese don, ¿no? Como bien decía nuestro hermano Domínguez José, ¿no? De trazar viene la palabra de verdad. Pues nada, vamos a dar gracias por estar aquí. Señor, te damos las gracias, Dios mío, por estos momentos tan preciosos, Señor, el cual tú nos has permitido el estar aquí reunidos el poder, Señor, aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Gracias por esta plataforma, Señor. Danos las fuerzas para seguir hacia adelante con este proyecto, Señor, tan maravilloso que tú has depositado en esta mano, Señor. Gracias en el nombre del Señor. Amén. Porque Dios se bendiga mucho. Saludos a todos. Que Dios se bendiga mucho. Bendiciones para todos. Gloria al Señor. Amén.